Con el contenido de nuestro programa de mañana, en este momento está con nosotros nuestra invitada del día, Ana Carmen Tavera, miembro del equipo gestor por la construcción de la Plaza de la Cultura. Con ella vamos a hablar de la construcción de la Plaza de la Cultura en San Francisco de Macorís en qué anda ese proyecto que hace tiempo han estado solicitando acá en esta ciudad. Buenos días, Ana Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. Buenos días. Buenos días. Y al mundo entero Así es. Un placer día. estar con ustedes Bueno, bueno el por... tema que nos convoca eh, eh, A este programa Que te convoca a este programa Es con relación a la, a la, a la Plaza de la Cultura ¿Cómo anda ese proyecto? ¿Cómo anda ese eso? Cómo están, ¿Qué pasos han dado ustedes Con relación a la construcción De la Plaza de la Cultura? Pues los pasos que el equipo gestor Da y siempre ha dado Es insistir a las autoridades sobre la importancia de esa plaza de cultura. Eh, cuando el PRM estaba en la oposición, nos prometieron que esa plaza iba, como siempre, las autoridades luego que están ya en el poder, pues olvidan parte de esa promesa. En este caso, visitamos al senador y él nos informó que la plaza eh, no va en sí una plaza de cultura, sino que ellos han decidido hacer algunos espacios culturales, como es una escuela de bellas artes donde está la fortaleza y un anfiteatro. Nosotros eh, realmente lo que soñamos, este equipo es con una plaza de cultura que atrae al turismo, que contribuye al desarrollo de la región que contribuye a la educación de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. También ellos han pensado hacer un espacio cultural en la chocolatera, que sería, dice Franklin, un museo-teatro. Pero nosotros seguimos insistiendo en que una plaza es lo que a este pueblo le beneficia. Bueno, mira, este, hay una... una... Yo tengo, yo tengo el criterio de que no necesitamos una plaza de la cultura, mi criterio personal. Claro, se ¿Por qué, porque haríamos un elefante blanco. Nosotros no tenemos un mundo cultural desarrollado en San Francisco de Macorís. ¿Cuáles son los animadores culturales que están ahora haciendo trabajo de cultura? Eh, ¿Qué se está haciendo en Macorís? Nosotros hemos perdido muchas cosas. Entonces quizás ese proyecto que plantean las autoridades actuales pudiera ser más beneficioso para crear... Eh, eh, la, el, la plataforma ¿no? para, crea, para preparar el terreno para una construcción en el futuro más grandiosa que puede ser la Plaza de la Cultura, pero en este momento yo pienso que lo que hay que eh, incrementar ¿no? es el trabajo eh, eh, de, que pueda hacer Bellas Artes para crear esos animadores culturales que son necesarios sí. y artistas que son necesarios para una Plaza de la Cultura es mi, mi opinión al respecto claro, siempre la he nosotros, mantenido claro. Eh, y pienso que también habría que ver el lugar donde se va a hacer. Sí, nosotros porque, respetamos. Porque, eh, eh, Carmen, uh -huh. la, la fortaleza Duarte es un monumento histórico. Sí, claro no, que sí. Y que no representa lo que pudo haber representado una fortaleza a lo que representó la 40. Exacto. Es decir, esto debe de ser bien ponderado porque sí. us usar una infraestructura de esta naturaleza claro. para estos fines... No puede pasar como le pasó a, a, a la romana. Sí, pero ¿no te parece, Carmen, que la propuesta que hacen las autoridades es viable en este momento? Y si lo están ofreciendo, yo pienso que lo más prudente sería aceptar. Claro, ¿no? claro. El equipo gestor, pues feliz de que construyan esa escuela. Claro que sí, esos espacios son importantes. Pero como te dije, habíamos concebido esa gran plaza cultural que beneficia a la región. Claro. La enorgullece. Es importante y además aquí hay muchísimos talentos. Lo que pasa es que las autoridades no importantizan las artes, no le dan la educación suficiente, no lo ayudan a desarrollar y tú no lo ves. Pero cuando se hace un evento cultural, tú ves cómo aparecen por donde quiera personas. Y hay muchos dirigentes del arte aquí que son talentosos, que pueden eh, dirigir bien una plaza de cultura donde se atraiga aquí al turista, donde los muchachos tengan una biblioteca moderna, porque claro que la escuela es lo más importante ahora mismo y aplaudimos eso. Pero sí queremos que tomen en cuenta los otros espacios culturales como son la sala de artistas a plástico, que ellos necesitan exponer sus artes. Necesitamos esa sala de teatro para esas personas que se dedican a esa área tan bonita e importante. Nosotros necesitamos ese museo para seguir identificándonos con nuestra cultura. O sea que son muchas las cosas que una plaza llevaría, pero sí, claro, que, Mira, que, que eh... queremos esa escuela. Yo, no, yo tengo la misma, y lo di en el pasado y lo sigo manteniendo, la misma concepción de Amado, porque he dicho que la Escuela de Bellas Artes, lo que se requiere ahora mismo es explotar el talento para irlo preparando claro. y que luego nos convirtamos en una ciudad que pudiéramos presentar esos talentos. Pero quiero llegar al área tuya como escritora. ¿Cuántos escritores aquí... Están produciendo eh, actualmente en San Francisco de Macorís De lo que sean de tu grupo o sí. asociación Sí, bueno. son muchos, escriben Yo no te puedo decir cuánto, ah, okay. pero pero sí ve ahí a Julián Ulerio, a Martín Paulino, a Annie Ortiz, a María Ortiz, a Josefina Tavera. O sea, de ese círculo pequeño que te puedo mencionar, pero son tantos, tantos los talentos, tantos los escritores. Se hacen peñas literarias aquí sí, de lectura. Sí, sí. ¿Por qué no hacen ustedes un, sí. una peña de lectura? Claro que sí, nosotros, el que equipo no gestor, siempre está unido al equipo para el fortalecimiento de biblioteca que va a cumplir 20 años ahora en abril. Y nosotros todo el tiempo estamos trabajando con los grupos de círculo de lectura, con, lo, con la lectura en movimiento. Ahora el 23 de mayo en el parque tenemos esa actividad, okay. pasar el día leyendo. Y lo hacemos a través de Crefobia, el equipo gestor. Sí. Todos los años y dos veces al año en diferentes sectores, en los rieles, en el espínola, en el parque... Y donde quiera que nos permiten, nosotros vamos en la biblioteca, presentamos las obras de los escritores. Sí, nosotros estamos mensualmente trabajando con grupos de muchachos en Círculo de Estudio. Veo este que tiene eh, en tus manos una producción. Ah, que siempre se regalo Yo no vengo aquí sin traerle la más reciente producción, okay. Mirada Desnuda. Es un poemario wow. reciente te traigo de regalo. regalo y ya aquí. como una costumbre se ha convertido cuando vengo aquí venir sí, con ese libro, ¿verdad? Sí. Ah, entonces mirada desnuda. Eh, habíamos recibido el, el que. Trae Amargos relatos. Amargos relatos. Y luego le voy a traer la ancianidad. Sus cambios en ah, nuestras actitudes. Bien. Mirada desnuda. Esta fue una producción de pandemia. Ok. En el 2020. Muy productiva, ¿eh? <risa> <risa> a pesar de, de, sí. del dolor. Claro. Bueno, esta obra. Un poemario es. Un poemario. Sí, de Ana Carmen Taveras. Mirada desnuda. Eh, eh, de, eh, Mirada desnuda es una bella colección de poemas que salen del alma, pues escribir cada uno de ellos me produjo una sensación de, desa de desahogo, de poder expresar algo que surge de repente como una necesidad, y concluirlo se experimenta un sentimiento de satisfacción, de alegría, de paz. Dedicaré este poemario a Dios, a la luna, al sol, a las estrellas, al viento, al mar y sus aguas azules, a la arena, a los árboles, al cantar de los pájaros y al amor, sin ellos no habría poesía. ¿Eh? ¡Qué bien! Y veo que mirada desnuda está detrás. Ah, sí. Al final, tu mirada desnuda acarició mi alma tocó mis sueños, levantó mis alas, inundó con besos de miel y de pesar, de pasas y de pasas a persona uh -huh. espacios do dormidos que en mí habitaban despertó fragancia sus suscitó esperanza cobijo, anhelo nubló pensamientos, invadió mi calma penetró profundo espacio ignorados, vacíos eternos que en mí había, habitaban. Enchida de mi piel, pasión despertada, calmaron la sed de, de besos, besos soñados. soñados. Hoy día del beso. Bien. Pero que bien. Es decir, que coincide hoy este poema. Sí con el día del mes, sí, claro que sí. 13 de martes 13. se ha dicho entonces Ana Carmen eh, en medio de esta gracias. en medio de esta de esta búsqueda de espacios para desarrollo cultural y la propuesta que ha hecho que han hecho las autoridades cabezadas por el entonces, por el ¿dónde senador es que tú se me está tú me corriges tú me corriges si estoy equivocado en qué tiempo ¿Ha prometido, el senador, el gobierno, ha prometido que se va, se va a ubicar esos espacios, se va a condicionar, se va a preparar? Esos sí, y esa pregunta yo se la hice a Franklin, pero cuando nos reunimos, ¿en uh -huh. que ¿En cinco años usted va a entregar esas obras? Dice, no, en 14 meses, a partir de que se inicie la obra. Pero ah, yo yeah. pregunto, ¿cuándo van a trasladar a los guardias que los van a llevar a Inés? ¿Cuándo van a preparar esos espacios? Sí, pero, Entonces, okay. porque cuando... Muevan esos guardias de ahí, es que van a hacer la escuela. Y si no le ponen emergencia de su acción, va a durar mucho para que ocurra. Sí. No, no, claro, claro. Y debiera de ponderarse. Yo pienso que sí, debiera de preguntársele claro al pueblo de San Francisco de Macorís si cree que mover la fortaleza a Duarte, mover a los guardias para Inéspre, y luego... Eh, construir sobre ese lugar, como yo decía, es un monumento histórico de San Francisco. Sí. Ahí ocurrió un acontecimiento durante la invasión del 16, que solamente ocurrió en Macorís. Claro. Y fue que el padre de Vincho Castillo bajó la bandera norteamericana y subió la Dominicana. Ese solo hecho constituye un hito en la historia de ese periodo de la República Dominicana, yo pienso que demolerla así, de manera me da la oh, ganaria, No, así. no la van a demoler, Amado, ellos van a, a solamente a pintar, a remodelar algo Pero no sé de dónde ellos sale Ellos no van esa a quitar la estructura. No, no sé de dónde sale esa inspiración. Ni en yo, lo, en tú, lo que Es que una yo, fortaleza está hecha como fortaleza. Dos. No, no. Sí. no y como plaza cultural. ahí está el séptimo batallón. Sí. Eh, y que representa la protección del Estado. Lo único que está sub-evaluado, eh, sub es decir... No debiera existir una cárcel, claro. no debiera, deben existir las operaciones y trabajos de los militares que rinden un servicio a las instituciones públicas cada día y de ahí parten a sus lugares de trabajo claro. que son la protección que la policía no puede dar y esto le digo porque debieran estar los policías rondando las calles, dando protección y los guardias en lugares fijos de resguardo. De sí, claro esa es la posición no sé por qué sí. eh, la chocolatera fuera un, un paso importante sí. tú no puedes llevar una fortaleza donde están las oficinas públicas del estado a donde está INEPRE que es lo que he oído que sí, estarían lo, llevando van a mover a Inéspre, es una locura porque la sí. estaríamos encerrando claro. este sí. es un espacio más libre más más estratégico uh -huh. y es una locura para mí quienes han propuesto esto eh, lamentablemente bueno. Eh, estoy totalmente en desacuerdo con claro, esa propuesta. Claro. Bien, que busquen otro lugar. Volv, volviendo uh -huh. al, al, al tema del poemario que nos presentas acá, eh, Carmen, eh, ya lo pu lo pusiste en circulación sí, de manera formal. Lo pusimos a través de Zoom, porque fue en pandemia ¿Ah? la producción, <risa> y está en Amazon a la venta. <risa> ah, la librería Mora, la librería Ariel, y conmigo Perfect. lo consiguen. O sea que este poemario, a quienes le gusta la poesía, sí. eh, Puede encontrarlo en las librerías, digamos, sí, locales, ¿no? Sí, y en Amazon. Y, y en Amazon.com. Uh -huh. Así que uh -huh. para leerlo, ¿verdad? Eh, Le dando una mirada una de, de sí. Espero. Gracias. Bien, ¿alguna, ¿alguna recomendación? Al final o alguna información al final, Carmen? Sí, recordarle a nuestras autoridades que piensen en los niños, en los adolescentes, que los jóvenes necesitan lugar de esparcimiento, que en las calles solo encuentran situaciones difíciles, problemáticas, que necesitan divertirse un poco más, aprender sobre las artes, la literatura, el baile, el canto, la danza, todas esas da ramas de la educación artística que lo que hacen es despertar la espiritualidad, el amor a la patria, como hicieron nuestros fundadores que hacían arte para mostrar las situaciones. Y darle la gracia de una u otra forma al senador porque él se ha interesado siempre porque las artes estén, eh, se hagan unos espacios. Lo único que eh, la fortaleza pensamos que no es lo más ideal, pero si no hay otra opción nosotros lo que queremos es esa escuela urgente. Sí. Esa es la verdad. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias a ti, Ana Carmen Tavera, señores, eh, miembro del grupo gestor de la Plaza de la Cultura aquí en San Francisco de Macorís. Con ella hemos conversado acerca de este proyecto y también hemos conversado acerca de una de sus últimas producciones, eh, este libro que nos trae, a quien, agradece, a quien agradecemos. ¿no? Eh, bueno, nosotros volvemos en breve, vamos a la pausa. Gracias, Ana Carmen. Gracias a ustedes.